La ley de desaparición, que es el mecanismo transnacional conjunto de medidas que debe realizar el Estado mexicano para garantizar búsqueda, investigación, sanción, reparación del daño, medidas de atención, apoyo, asistencia desde el lugar donde se encuentren víctimas y familiares. Los centroamericanos no podemos venir a, Salvador, a México a poner una denuncia porque hay enfermedades, hay pobreza, es desconocido el camino y hay un grave riesgo también de no volver a nuestras tierras. Buenas tardes. Muchas gracias.